Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue, en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy, correspondiente al martes de la segunda semana del tiempo ordinario, celebramos la memoria de San Antonio Abad.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 Emiliana Cepeda de González, Doña Ceneida, en su tercer día. Dulce María Rojas Ortiz, sexto día. Milagros Almonte, quinto mes. Alcibía Desmejía, Rafael Antonio Mendoza, Doctor Luis Velázquez Quiroz y Silvestre Simón, con fe, esperanza y amor. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Reverendo Padre Eduardo Mojica de los Heraldos del Evangelio, acompañado del Reverendo Diácono Juan González y Acólitos. Iniciamos con alegría y cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante, ante Dios, Dios Todopoderoso,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 ante, ante Dios, Dios nuestro, nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén concediste a San Antonio Abad servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Liturgia de la Palabra, con un corazón lleno de fe. Y atentos, escuchemos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros Demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza, y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento que queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en la que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimo y fuerza los que buscamos refugio en él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma Segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró, como precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Gracias al Señor de todo corazón En compañía de los rectos en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que lo aman El Señor recuerda siempre su alianza Ha hecho maravillas memorables El Señor es piadoso y clemente él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Tu nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura para siempre recuerda siempre su alianza, el Señor recuerda siempre su alianza. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Y el Señor toma la tierra. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas los fariseos le preguntan, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les responde, «No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios». En tiempo del sumo sacerdote Abiatar comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Recuerda que somos tu pueblo y escucha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti señor, señor Jesús. Jesús. aquí en este evangelio una manifestación de la divinidad de nuestro Señor, porque Él al afirmar que el Hijo del Hombre es Señor también del Sábado, está demostrando que Él mismo, siendo Dios, que es el Autor de toda la ley, es el autor de toda la creación, como bien sabemos, es el autor del tiempo ¿Quién fue el que creó el tiempo? El mismo Dios, pues Él está arriba de las propias criaturas y sabemos que la institución del sábado en el Antiguo Testamento era divina en el sentido de que el día de descanso dedicado al Señor pues era el sábado, sabemos que eso con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dándose el domingo, pues pasó a ser el día más importante de la semana, el día con el que empezamos propiamente la semana, el día domingo, el día del Señor. Y por tanto, Él pleno derecho tiene sobre el tiempo, incluso sobre la ley que Dios mismo había establecido. Y esto nos deja también grandes lecciones porque así como Él es el dueño del tiempo y a Él le pertenecen todas las criaturas nosotros también debemos de estar conscientes de que le pertenecemos a Él y de que no podemos aferrarnos a alguna ley sino que sobre todo tenemos que aferrarnos es a Él a nuestro Señor Jesucristo porque es Él el autor de la ley Él como Dios es el que hace todo de la manera más sabia para la gloria de Dios esto también nos debe llevar a dedicarle a Dios nuestro tiempo no solamente el tiempo de la oración, el tiempo del trabajo el tiempo del estudio, el tiempo de la enfermedad, el tiempo del sacrificio todo momento debemos de consagrarlo al Señor incluso también cuando estamos descansando en todas las actividades que nosotros estemos realizando dedicarle todo al Señor ¿por qué? porque Él es el Señor del tiempo y por tanto el Señor de toda la creación pues bien, eh, aprovechemos las gracias propias de esta eh, novena en que estamos eh, recordando a la Virgen de la Altagracia como bien sabemos la gran protectora del pueblo dominicano para pedirle a ella que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios, que jamás vayamos a tener esa actitud que los fariseos están teniendo delante de nuestro Señor en ver con lupa a ver de qué manera lo podemos eh, criticar jamás. Pero ¿cómo criticar hoy a nuestro Señor? Cuando se critica a la Santa Iglesia, se está criticando a Él porque sabemos que ella es el cuerpo místico de nuestro Señor. Al contrario, que podamos ser defensores ardorosísimos de la Santa Iglesia fundada por Él, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Ave María Purísima. El de San Antonio, abad, que dedicó su vida al servicio de Dios y de los hombres, nos mueva a pedir al Padre ser constantes en la fe y caminar por el mundo sembrando la esperanza. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Que pueblo y escúchanos. Para que la Iglesia fomente en las comunidades cristianas la acogida, el dinamismo misionero, el amor preferencial por Jesucristo, centro de su vida y misión, oremos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Para que nuestros pastores y gobernantes sean sensibles al sufrimiento de los más pobres y se dejen interpelar por la presencia de Cristo en los parados, en los hambrientos, en los abandonados, promoviendo una justa distribución de los bienes y atendiendo a sus necesidades, oremos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Para que quienes se dedican a la misión y hacen el bien a sus hermanos, confíen en el Señor que los sostiene y con su gracia recobren ánimo y fuerza para no decaer en la entrega, oremos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Para que los enfermos, los agonizantes, los tristes y todos los que sufren encuentren en Jesucristo paciente un consuelo y alcancen un día el premio de su gloria, oremos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Para que todos nosotros fijos los ojos en el Crucificado, Seamos capaces de leer con los ojos de Dios los signos de nuestra historia y podamos descubrir en ella su plan de salvación. Oremos. Recuerda que somos tu pueblo y escúchanos. Concédenos, Señor, la protección de San Antonio Abad para que sigamos de tal modo su ejemplo que podamos, como él, llegar un día al reino de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos de este sacrificio para la alza y gloria de Su nombre, para nuestro bien y de toda Su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio Abad y concédenos que libres de las ataduras terrenas seas tú nuestra única riqueza.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 porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor, tu insigne, su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo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 porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mi Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor.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 Creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección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 Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Emiliana Cepeda de González, Dulce María Rojas Ortiz, Milagros Almontes, de Mejía, Rafael Antonio Mendoza, Luis Velázquez Quirós y Silvestre Simón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concederes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.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 Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo, tuyo es el poder y la gloria por siempre, siempre Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.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 Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.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 Señor, haz que, alimentados provechosamente con tus sacramentos, superemos las acechanzas del enemigo, como concediste a San Antonio obtener admirables victorias sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Novena a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Oh puerta oriental, ajena de toda mancha y corrupción, por la que vino al mundo el más hermoso de los hijos de los hombres, suplícote, Señora, que alcances de tu piedad la perfecta hermosura de mi alma, con una pureza de intención en todas mis obras, para hacerme digna habitación de la eterna sabiduría ocupa mi corazón con pensamientos del cielo, para que, apercibiendo todo lo posible, visible de este siglo, me trate en él como peregrino y extranjero que no tiene ciudad permanente y suspire por las moradas eternas hasta conseguir el descanso de las almas divinas. Amén. Dios te salve, María,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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pueden ir en paz. de